Un hombre que va a dejarte hace estas cinco cosas. Cuando un hombre realmente ya no siente nada por ti y no tiene deseos de continuar una relación, pues manifiesta una serie de conductas, actitudes y comportamientos que de alguna manera te convencen de que a ella no te aman. Sin embargo, no siempre es así. En muchas ocasiones sientes la sensación de que no se te quiere, sientes la sensación de que no se te ama, pero estás en un punto medio en el cual no sabes si realmente no se te ama o él está pasando por una etapa dura en su vida, con lo cual te preguntas, ¿será que me quiere? ¿será que me ama? ¿será que así es como me ama? ¿será que es así el amor que le ofrecen? Y constantemente esto lleva a peleas, discusiones y cosas que de, de no llegar a un acuerdo bonito, pues termina por discusiones innecesarias y lo que es más, en peleas prolongadas, que lleva a ambos a no hablarse por mucho tiempo. Es ahí donde te preguntas, bueno, ¿cómo puedo saber si alguien me ama de verdad? ¿Cómo tú sabes que un hombre te ama o cómo saber que un hombre ya no te ama? Así vamos a tratar la manera de echar luz en este aspecto y me gustaría que antes de empezar este video te suscribieras a este canal y cuando termines de ver este video por completo me dejes el emoji de una mariposa azul de tal manera que sepa que te ha encantado este video. Así sin más, Empecemos. Cuando un hombre deja de amarte, manifiesta una cantidad de cosas que al final te dejan confundida o a veces te convencen de que ya no te quieren. Sin embargo, lo primero es lo que cuesta. Cuando las señales solo te confunden. Cuando te dejan en duda. Cuando no te dan una respuesta atajante, No te dicen sí, ni te dicen no. Es ahí cuando tienes que usar el criterio y usar la definición de la realidad para poder definir. Si ahí hay amor para ti o ya no lo hay. Así empecemos con la primera cosa que un hombre manifiesta cuando ya no te quiere y va a dejarte. Número 1. Se desinteresa en ti es decir ya no tiene ningún interés por ti y se va a ver patente en la forma en cómo se comporta ya no pregunta por ti ya no te llama ya no se preocupa te puedes enfermar de hecho y él simplemente va a decir que no tuvo tiempo de ir a verte te va a dar excusas no va a llamar a tus papás no va a preguntar por ti a tus amigos literalmente es que se vuelve apático literalmente es que ya no tiene ningún interés en tus aficiones en tus metas ni en apoyarte de tal manera que te vuelves un cero en la izquierda, un cero a la izquierda para él, porque ya no está interesado en saber de ti, ya no está interesado incluso en que estés bien. Esa es la peor parte de esto, cuando tu bienestar le es indiferente. Número dos, no le preocupa terminar. Tú le puedes amenazar con terminar la relación, tú le puedes hablar del divorcio, le puedes hablar del fin de la relación. Y para él esto es algo que no le incomoda, no le molesta e incluso intenta un poquito fingidamente pretender que le importa y esa es la parte que más confunde porque actúa como diciendo eh, que no digas esas cosas, actúa diciendo que te ama, que te quiere, pero al final de cuentas sus actitudes no tienen la intensidad que deberían tener, no te suplica de que por favor penses las cosas sino que realmente es un eh, quédate. Pero aún quédate desinteresado, forzado, como si le estuvieran pagando por pedirte que no te vayas. Cuando no le preocupa por terminar, cuando no le preocupa la ruptura, se nota que, que no tiene interés. La intensidad lo delata, la intensidad a la hora de pedirte que te quedes es lo que al final hace ver que él realmente no le importa si te vas o si te quedas. Número 3. No le interesa llegar a un acuerdo. Parecido a lo anterior, es que cuando tú peleas con tu pareja y él pelea contigo, siempre lo hará buscando un consenso entre ambas partes. La negociación es la parte más elemental de una relación porque a pesar de que ambos puedan tener diferencias, traten de alguna manera de conciliar esas diferencias para el bienestar de la relación. La relación se vuelve más importante que las opiniones, las posturas, los valores y los desacuerdos en tanto que la relación tiene prioridad. No importa que él tenga opiniones políticas, económicas, ideológicas o filosóficas con respecto a un tema X o Y, siempre va a estar interesado en que sus opiniones, en que sus percepciones y definiciones ocupen un segundo lugar, de tal manera que la relación esté primero. Por supuesto, esto no implica una renuncia a los valores o a las creencias propias. No es que él deje de creer en Dios o empiece a creer en Dios para que, tú estés feliz, sino que busca la manera de encajar contigo de coincidir contigo para que estas cosas no afecten la relación sin embargo se nota cuando a él ya no le interesa llegar a un acuerdo se nota cuando a él ya le importa poco si tú estás de acuerdo con él o no la esencia misma es que el acuerdo se vuelve ausente es un tómalo o déjalo, así son las cosas así soy yo, si así te gusta pues bueno quédate, si no te gusta pues puedes irte esa postura de no llegar a un acuerdo, de no negociar, de establecer unas condiciones tajantes que dejan de lado tus opiniones, al final dejan en evidencia que a él poco le importa. Y no importa que tanto te diga que te ama, que te quiere. Cuando esto aparece, cuando la necesidad de un acuerdo, de una negociación deja de ser relevante para él, es porque a él ya no le interesa retenerte, ya no le interesa conservarse contigo. Número 4 ya no te cela. los celos son buenos en tanto que estos se manifiesten de forma sana y provoquen en la otra persona es decir en ti un sentimiento de, de que se te quiere de que se te valora pero cuando hay ausencia de celos también significa que ya no se te quiere los celos en exceso son tan malos como la ausencia de los celos mismos porque la, la ausencia de los celos también vaticina pronostica que la relación está a punto de llegar a su fin los celos deben ser moderados pero sanos, deben hacerte sentir bien, al final los celos buenos, aquellos celos que realmente podemos nosotros catalogar y poner en un pedestal, son aquellos que generan un estado de bienestar y felicidad en ti, la paz, la sensación de sentirte apreciada, atesorada, querida, es lo que va a hacer que esos celos sean buenos. En contraposición a aquellos celos que generan malestar, que generan violencia o que generan actitudes autodestructivas dentro de la relación. Por lo tanto, los celos deben ser moderados y provocar en ti una sensación de tranquilidad, de paz, un poco de romantización, de, de, de ser algo romántico. Que los celos pueden aparecer como una manifestación casi idílica, casi fantástica de la relación porque son parte de lo que la relación hace que sea jocoso que sea pasional que haya lujuria esa sensación de tú eres mía y de nadie más y yo soy el dueño de tu corazón esa sensación de ser celado trae paz trae tranquilidad trae confort pero la ausencia de celos también ya supone que un hombre ya no te ama y cuando él intenta celarte a la fuerza también se siente en la intensidad número 5 ya no pregunta por ti. Esto es muy parecido a lo que planteamos en la parte número uno, pero es que sencillamente cuando él ya no está interesado en ti, es que ya no pregunta por ti ni cómo estás, ni en tus metas, ni en tus planes, ni en tus hijos. Básicamente su desinterés se nota y de nuevo la intensidad se hace patente. Se puede notar que él ya no tiene ningún interés en saber de ti, se hace patente que él ya no tiene ningún interés en tus proyectos personales, en tus miedos, en tus frustraciones y lo que es más los reduce. Cuando tú estás pasando una etapa muy dura de tu vida, cuando estás pasando una etapa de mucha frustración, concretamente él lo reduce todo aún. Un... Estás exagerando, aún un... estás perdiendo la cabeza, aún un... estás histérica. Generalmente él se vale de reducir tus malestares, a una simple manifestación de locura o de que de alguna manera te está afectando algo, algo que te está volviendo loca. No se sienta contigo a entender tus males, no se sienta contigo a entender tus malestares, sino que simplemente los reduce a ser el producto de la locura, el producto de la insania o porque estás enferma. Tristemente cuando un hombre ya no tiene ningún interés en ti, termina por ridiculizarte y todo aquello que te afecta lo reduce meramente. A algo sin importancia y significado aparente. Así, cuando estás con una persona así que no te hace sentir bien ni te hace sentir querida ni amada, es mejor que te vayas. Que estás haciendo ahí nada. Así, si viste este video hasta este punto, por favor déjame tu mariposa azul. De esta manera sabré que te ha encantado y lo que es más, por favor suscríbete a este canal y forma parte de esta comunidad de más de un millón de personas. Así, no me voy sin invitarte a que veas otros videos que hice para ti.